Continuando con el módulo de controladora CAC, vamos a estudiar la operación del puente controlado, es decir, el puente con dos tiristores. Ya lo habíamos visto en, la, en, el, tema, en el primer tema de principios de funcionamiento, como es la configuración, pueden ser dos tiristores o un tria. Entonces, este puente se construye con dos tiristores en antiparalelo o con un tria. La ventaja del tria es la necesidad de un solo circuito de disparo, Mientras que con dos tiristores en antiparalelo requiero dos circuitos. Entonces la ventaja de utilizar el triac es que debido a que ambos tiristores se fabrican sobre la misma pastilla de silicio, sus características son idénticas, lo cual origina que el control de los semiciclos positivo y negativo sean idénticos, eliminando cualquier componente de corriente continua sobre la carga y la fuente. Si se recuerdan de sus estudios de electrónica, Liviana, específicamente del laboratorio, cuando ustedes tomaban dos transistores de la misma familia, el mismo número de partes, se dan cuenta que las ganancias eran diferentes porque estaban hechos en pastillas de silicio diferente. Cuando utilizamos un par diferencial o, con o, o transistores que estaban sobre el mismo silicio, las características de ganancia eran las mismas. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con el TRIA: que al trabajar sobre la misma pastilla de silicio, las características son idénticos. Entonces, al utilizar dos diodos en antiparadeo, como sus características no son iguales, sobre la carga puede aparecer pequeñas diferencias entre los semiciclos positivo y negativo, originando la aparición de componente DC. Seguramente esta componente DC siempre va a caer por debajo del 1%, es decir, vamos a estar dentro de las normas de calidad del servicio eléctrico. Entonces, a diferencia del tema pasado, vemos que tenemos control tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. El puente nuevamente se basa en una operación no simultánea de las componentes, es decir, va a trabajar en condición no continuada. Para trabajar en condición continuada, beta debe ser menor que alfa más pi, de tal manera de garantizar la condición continuada. Si beta es mayor que alfa más pi, va a pasar la sinusoide completa, es decir, no vamos a tener ningún control sobre el valor efectivo. El valor efectivo se controla simplemente porque no estamos suministrando toda la tensión de la fuente sobre la carga, la estamos regulando, le damos un ciclo de pase y un trozo que no. Entonces si vemos el contenido armónico, fíjense que desaparece la componente de corriente continua, los bueno, dos semiciclos son idénticos, aparece fundamental, Apare desaparecen las armónicas pares, solamente aparecen armónicas impares, y nuevamente el impacto armónico es para las armónicas menores a las 13 Recuerden que en un sistema de potencia Las armónicas con mayor probabilidad de que se presente resonancia dentro del sistema Son las armónicas con un orden menor a la armónica decimotercera Es decir, a la armónica 13 Entonces, entre las características de este puente se pueden destacar Que los tiristores no conducen de manera simultánea la tensión sobre la carga es la misma de la fuente cuando alguna de las dos componentes se encuentran conduciendo y nula cuando están apagadas. La corriente y tensión media sobre la carga de fuente son nulas si la operación del puente es simétrica para ambos semiciclos. La corriente media sobre cada semiconductor no es nula. Recuerden que un, co un componente conduce en el semiciclo positivo y el otro en el semiciclo negativo. Su operación es unidireccional. Y su corriente eficaz por simetría corresponde a 1 sobre raíz de 2 de la de la carga. Este puente para la misma carga y ángulo de disparo presenta mayor distorsión armónica que el semicontrolado. Puesto que pasan más armónicas. Como lo podemos ver en la gráfica si la compar de distribución armónica si la comparamos con la del tema anterior. Esto lo pueden hacer más fácilmente en el material de apoyo de la guía del curso la corriente tiene la misma forma que la anterior para cada semiciclo y el ángulo de apagado se calcula de la resolución de la ecuación trascendental de la ecuación de corriente que ya la hemos visto y la discutimos en el tema anterior entonces el funcionamiento de este convertidor electrónico se basa en la operación no simultánea de las componentes electrónicas y esto se alcanza cumpliendo la condición de que alfa más pi sea mayor o igual que beta entonces para evaluar cuál es el límite de controlabilidad vamos a tomar la expresión de ángulo de apagado y vamos a sustituir la función límite es decir, beta igual a alfa más pi si yo hago ese cambio, que es básicamente lo que nos establece el texto inferior de la lámina, en el valor límite de controlabilidad se alcanza cuando beta es igual a alfa más pi. Estamos en el límite entre continuado y no continuado, que corresponde al ángulo de apagado crítico para, para pasar de la operación no continuada a continuada. Entonces si sustituimos en expresión, obtenemos la expresión final que se ve en la lámina. Seno de phi menos alfa. Por 1 más la exponencial de menos pi sobre tangente phi igual a 0. Nuevamente tenemos un producto igualado a 0. Por propiedades de la multiplicación del elemento 0 de la multiplicación, alguno de los dos términos tiene que ser 0. La expresión 1 más la exponencial de e a la menos pi sobre tangente phi para cualquier valor de phi siempre es positiva y está acotada. En el rango de 1 a 2, recuerden que phi puede variar desde 0 hasta pi medio. Es decir que la expresión anterior se anula únicamente si alfa es igual a phi. Entonces para los valores alfa mayores o iguales que phi obtenemos el ángulo apagado. Eso nos quiere decir que el límite de controlabilidad del puente se obtiene para igual que el caso anterior para aquellos valores de alfa comprendidos entre el ángulo de la carga phi y el ángulo pi por eso es que los dimmers de luz no pueden trabajar con los bombillos ahorradores los bombillos ahorradores tienen un factor o un ángulo de carga muy cercano a 90 grados por eso si utilizamos un dimmer de luz el rango de control de la vida estaría entre pi medios y pi siendo muy poco el ángulo de control que tengo y por eso no podemos variar la luminosidad o los lúmenes que produce el bombillo variando la tensión a diferencia de un bombillo incandescente donde tendría todo el rango de control recuerden que el, mo el modelo de un bombillo incandescente es resistivo puro entonces ahí tengo control desde 0 hasta pi toda la sinusoide por eso es que los límites de luz nos permitían variar la intensidad lumínica de los bombillos incandescentes la tensión efectiva la podemos obtener como B, la tensión de la fuente sinusoidal, por la raíz cuadrada de 1 sobre pi que multiplica a gamma menos el seno de 2 beta sobre 2 más el seno de 2 alfa sobre 2. La corriente efectiva la podemos calcular a partir de la expresión de corriente de acuerdo a la definición de valor efectivo. En el caso de los componentes, la corriente efectiva de cada tiristoso tiene por superposición, es decir, la corriente efectiva de la carga y la sumatoria cuadrática, o sea, la raíz cuadrada de los términos de corriente de cada componente al cuadrado. La corriente efectiva de cada tiristoso es 1 sobre raíz de 2 de la del sistema, es decir, la de la carga y la de la fuente. Con esto damos por concluido el tema de... Puente controlado, hemos visto la diferencia, el ángulo de controlabilidad entre phi y pi Hemos visto que para el puente debe trabajar en condición no continuada Que el contenido armónico para los mismos ángulos de disparo cuando lo comparo con el semicontrolado es mayor No tengo componente de corriente media Y hasta ahora lo que hemos visto tanto para el puente semicontrolado como para el controlado Es lo que se conoce como el control del ángulo de fase que impacto armónico es sobre todo en armónicas de bajo orden por debajo de la armónica 13. Los invito a continuar con el próximo tema que son los esquemas de control y algunas otras configuraciones que se utilizan de estos puentes para su operación monofásica. Muchas gracias por su atención.